Hablando de que hay bloqueo! ¡No hay bloqueo! nada, hay ¡No hay bloqueo! ¡No! en estos momentos estamos con coberturas de menos de 400 toneladas diarias de gasolina para todas las actividades del país de manera diaria. Y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta, de esta situación. Esto no tiene que ver con ineficiencias del país, ni con problemáticas de, de nuestras instituciones energéticas. Tiene que ver con incumplimientos que se han producido por razones también muy objetivas que tienen los países que nos suministran la gasolina. Bueno, en primer lugar, la compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible nos ha conducido a reformularnos la concepción inicial para la celebración del Día Internacional de los Trabajadores próximo primero de mayo. Caimanera, total tranquilidad. Tres ciudadanos que alteraron el orden público bajo los efectos del alcohol y tuvieron la respuesta de, de las autoridades y la población. Total tranquilidad en nuestro territorio. Y se puede observar las calles totalmente vacías y transmitimos la tranquilidad para nuestra población y nuestro país, que en Caimanera, nuestra primera trinchera antiimperialista, con total tranquilidad. <risa>